Cuando me levanto, mi cuerpo pide café. Cuando me levanto, mi cuerpo pide café. Y un chin de azúcar. Mi cuerpo pide café. Café. Mi cuerpo pide café. Café. Mi cuerpo pide café. Café. Mi cuerpo pide café. Café. Mi cuerpo pide café. Capere. Que pasen buen día.